A veces para hacer teatro no hace falta muchas cosas, solamente hace falta una mano, un guante, un par de ojos y muchas ganas de crear dramaturgia jugando. solamente hace falta un guante y un ojos. Los ojos lo he hecho utilizando unos un ojos de un antiguo vestuario teatral y es básicamente una bola de polifán que está cortada por la mitad y en la cual he pegado Para hacer la cabeza de nuestro títere vamos a utilizar un cartón de huevos y un cúter. Y vamos a recortar dos piezas. Una pieza donde le dejaremos las pestañas, que una pestaña era de boca y las otras de orejas. Y otra pieza donde le quitaremos las pestañas. De tal modo que al unir una pieza con la otra, de la cabeza de nuestro futuro títere.